Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la intervención del portavoz del Partido Popular ha sido básicamente la misma que ya escuchamos en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Se me ha aportado pocas novedades en ese sentido, pero creo que convendría eh, no convertir el debate en un diálogo de sordos, sino que pudiéramos hablar, conversar y, y responder los argumentos de unos y otros. Si no, convertimos el debate en tiempo perdido. Insisto, con respecto a lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, sí, se han alcanzado eh, cambios sustanciales y se ha logrado un acuerdo que incorpora muchas mejoras con respecto al texto inicial presentado por, por el Partido Popular. Nosotros estamos satisfechos de haber transaccionado 113 de las 186 enmiendas que presentamos. Hemos introducido mejoras como que el precio no sea el único criterio de adjudicación, eh, lo cual generaba competencia vía precios y, por lo tanto, baja calidad, explotación laboral y, además, eh, sobrecostes a menudo. Hemos logrado un avance significativo en las cláusulas sociales y ambientales. También en materia de transparencia, al rebajar el techo para las contrataciones menores y democratizar el recurso de contratación, el recurso especial de contratación, flexibilizar también los criterios de solvencia para facilitar el acceso de las pymes, eh, de las empresas de economía social y de empresas de nueva creación a la contratación pública y mejorar las garantías de pago en tiempo y forma a los, a los subcontratistas. Y esto muy necesario, en mi opinión, porque cuando muchas de las candidaturas del cambio entraron a, a gobernar en los ayuntamientos, se encontraron con que los anteriores gobiernos del Partido Popular habían dejado millones de facturas sin pagar y habían abocado a la quiebra a muchas empresas de este país. Sin embargo, como les decía, también encontramos que el proyecto de ley tramitado tiene límites. Les comentaba el sistema de supervisión y control que quede a cojo, que no se han avanzado en la recuperación de servicios, de servicios externalizados. El portavoz del Partido Popular, de hecho, no ha respondido a ninguna de las preguntas que, que, hemos, que hemos planteado. Eh, Preguntábamos por nuestras enmiendas para mejorar la coherencia, la coherencia del texto. Voy a insistirle a ver si esta vez van a, van a responder a, a nuestras preguntas. Hemos introducido muchas enmiendas que sencillamente mejoraban la coherencia del texto. Cuestiones de técnica, de técnica jurídica. ¿Por qué en el artículo 1.1 no eliminamos la referencia a la selección de la oferta más ventajosa económicamente? Si la hemos eliminado del resto de la ley, ¿por qué no la eliminamos del artículo 1.1? ¿Por qué no admitir esa enmienda? ¿Por qué no admitir las enmiendas 47 y 48? que simplemente pretenden mejorar y clarificar la redacción de esa parte de, de la ley, ¿por qué no aprobar enmiendas, en definitiva, que mejoran la calidad del texto y que facilitarían la labor de los miles de profesionales que tienen en, en esta ley una, una, herramienta, una herramienta de trabajo? Querría centrar esta, esta intervención en cómo se ha tramitado esta ley en, en el Senado. La senadora Echano ya lo ha hecho antes que yo y me gustaría insistir en este, en este aspecto. La tramitación por vía urgencia de este proyecto de ley ha condicionado el debate y el trabajo, y el trabajo parlamentario. El portavoz del, Parla del Partido Popular ha hablado de respetar el consenso, pero es un consenso que ellos han roto tras meses que ustedes han roto tras meses de trabajo en el, en el Congreso de los Diputados, han rechazado todas las enmiendas de todos los grupos, estoy seguro que inicialmente sin siquiera leérselas, y han metido unilateralmente las suyas sin llegar a acuerdos con nadie. La semana pasada, en la reunión de la ponencia, el lunes, eh, estuvimos reunidos entre 30 segundos y un minuto, creo, lo justo para rechazar todas las enmiendas. A continuación, tuvimos la reunión de la comisión y volvimos a ver lo mismo, pasaron sus rodillos, rechazaron todas las enmiendas y solo incorporaron, aceptaron incorporar las suyas. Y el jueves, el jueves nos encontramos con esto. Les leo lo que pone, publicado por la prensa el jueves, la fiscalía acusa a un senador del Partido Popular de bañar contratos por más de 800.000 euros desde una alcaldía. Esto es lo que nos encontramos, lo que nos encontramos el jueves. Y este senador del Partido Popular por Sevilla es el exalcalde de Tomares, es José Luis Sanz, pero no es solo senador del PP por Sevilla y no es solo el exalcalde de Tomares, es que es también el presidente de la Comisión de Hacienda y, y Función Pública. Ustedes han puesto como presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública a una persona que sabían que estaba siendo investigada por corrupción y ha estado presidiendo el debate sobre la ley de contratos del sector público, una persona que ustedes sabían que estaba siendo investigada por, por corrupción, por trocear contratos y por amañar concursos. Hemos estado debatiendo en una reunión presidida por el señor José Luis Sanz. Enmiendas que trataban de evitar casos de corrupción como estos, mientras él estaba siendo investigado por trocear contratos y amañar concursos. Es un escándalo y es una maldita vergüenza. Es una vergüenza y estoy segura de que no para mí, sino también para muchos millones de ciudadanas y ciudadanos de este país. Y no es una manzana podrida solo. En esta Cámara, ahora mismo, están también el señor Bauzá y el señor Fabra, expresidentes de dos de, los, de dos de los gobiernos más corruptos que hemos visto jamás en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y Está también, mirando al otro lado de la cámara, el señor Álvarez Areces, también expresidente de Asturias y de uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido aquella autonomía. Senador Martínez. Senador Martínez, cuide lo que dice, cuide lo que diga, porque las cosas hay que probarlas. Gracias, señor presidente, por el Consejo. Estaría bien que se cuidaran también quienes meten la mano en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de este país. En resumen, en resumen... No nos parece ni lógico, ni razonable, ni mínimamente coherente el modo en que se ha tramitado este proyecto de ley en el Senado, ni tampoco nos parece ni medio normal que una parte de quienes tienen voz y voto en este debate estén manchados por casos de corrupción. Ayer había senadores del Partido Popular diciéndole a senadoras y senadores de otros grupos políticos que se fueran y que no volvieran. Senadores del Partido Popular. Pues no, quienes se tienen que ir son los corruptos de todas nuestras instituciones, del Senado y de todos los estratos del gobierno. Se tienen que ir. Se tienen que ir quienes, como decía un compañero nuestro el otro día, odian las papeletas, pero adoran los sobres. Muchas gracias.